Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar sobre cómo alcanzar una verdadera alfabetización mediática. Y como comentábamos en un vídeo que os dejo por aquí etiquetado, la alfabetización mediática no es más que la capacidad de actuar, de analizar, de crear a través de los diferentes medios de comunicación que tenemos a día de hoy a nuestro alcance. Se hace fundamental alcanzar dicha alfabetización para que los ciudadanos podamos colaborar en la creación de un entorno digital más seguro y fiable. Tanto es así que la misma UNESCO ha dado a conocer cuáles son, en su opinión, las cinco reglas de esta alfabetización mediática. En primer lugar, declaran que toda información y todo uso de medios de comunicación deben utilizarse en pos del de bienestar social y el desarrollo sostenible. En segundo lugar, se entiende como un derecho el crear y difundir contenido, ya que todos tenemos derecho a expresarnos y comunicarnos. En tercer lugar, la UNESCO establece que debemos aplicar la alfabetización mediática para hacer que la información sea fiable y provenga de fuentes a las que todos los ciudadanos podamos acceder. En cuarto lugar, se deben respetar los derechos de todos los ciudadanos en cuanto al acceso y comprensión de la información y de la comunicación. Y en último lugar, ponen de manifiesto que la alfabetización mediática desde luego es un proceso global y continuo y que se debe desarrollar tanto a nivel de acceso y disponibilidad de recursos como en el desarrollo de habilidades y de un criterio lo suficientemente independiente como para poder analizar la información a la que se tiene acceso. Bueno, ¿y por qué todo esto nos interesa? Porque como padres y educadores debemos asegurarnos de que nuestros hijos alcanzan esta alfabetización mediática y cómo hacerlo. Bueno, en colaboración como siempre con el centro educativo debemos asegurarnos de que nuestros hijos, según nuestra opinión, desarrollan las habilidades que ahora te cuento. En primer lugar, el pensamiento crítico. Tienen nuestros hijos a su disposición una gran cantidad de recursos y de información, pero sin un pensamiento crítico corren el peligro de ser manipulados e influenciados de una manera negativa. En segundo lugar, la autoexpresión, esto es, el fomentar en nuestros hijos un papel activo, un papel de creadores de contenido y de comunicadores y no únicamente el de recibir información que ya existe en la red y en tercer lugar, la responsabilidad digital de la que ya hemos hablado en el canal y de la que os dejo por aquí algún vídeo al respecto por si os interesa. Pero en definitiva se trata de fomentar en nuestros hijos unas bases éticas correctas para que creen y consuman contenido digital de la manera más responsable posible. Por eso mismo se hace imprescindible una correcta educación digital tanto en casa como desde el centro educativo para que nuestros hijos comprendan la profundidad de la red y sean capaces de identificar e interpretar las posibles manipulaciones o contenidos peligrosos que en esta hay. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.